un documento con índice, eh, voy a coger un contenido de Wikipedia y copiarlo sin formato en un documento y luego formar eh, automáticamente algo parecido a esto que es el índice de contenido. Lo voy a hacer con los dos primeros bloques, historia y después de la separación, así que selecciono desde aquí hasta aquí, control-c para copiar y después eh, voy a crear un documento de LibreOffice Writer, eh, voy a insertar un salto de página vale, de tal forma que el índice lo pondré en la primera y a partir de la segunda voy a pegar el contenido. Bueno, pues con este botón, o evitar pegar texto sin formato, <coughs> cualquiera de las opciones valdrían. Lo que voy a hacer es pegar el texto de tal forma que me elimine pues, los hipervínculos, los formatos específicos que tenga, etc. Lo siguiente que hay que hacer es eh, dar a cada Voy a alinearlo todo, lo voy a justificar. Y lo siguiente que hay que hacer es dar a cada encabezado, cada título, pues el, el formato adecuado. Vale, por ejemplo, historia, le voy a dar un estilo de título 1. Y luego las secciones que van dentro de cada apartado, pues ahora quedarle título 2, por ejemplo, aquí. Y si hubiera una todavía más dentro, pues título 3. De tal forma que ya una estructura. Eh, en los encabezados de cada sección. Esta sería la historia. La bueno, formación de la banda me lo he saltado. Esto le daría un formato que sería título 2. Estaremos a la misma altura, pues título 2. Este sería el otro, título 2. Y este sería el siguiente, título 2. esta parte título 2 y finalmente la última sección que he cogido que estaría eh, aquí que tendría formato de título 1 <coughs> ahí tengo el índice título 1, 2, insisto, si hubiera algún subapartado dentro de alguno de estos, pues habría que darle el formato de, de párrafo, tipo de título 3, y así sucesivamente. <coughs> bueno, pues ahora que tenemos el documento bien estructurado, lo que voy a hacer es insertar el índice de contenido. Voy a la primera página y ahí lo crearé. Para crear el índice vamos al menú Insertar, Sumario Índice, Sumario Índice o Biografía. Y aquí directamente dejamos protegido contra cambios manuales, le ponemos un título. ya tendremos ahí nuestro índice creado y que funciona perfectamente al pulsar la tecla control y hacer clic en alguno de los enlaces pues nos manda directamente a esa sección. Lo bueno además es que si por ejemplo cambiamos la estructura eh, voy a insertar un salto de página para mandar esto a la página siguiente con lo cual <coughs> Las páginas pues, han cambiado. Sobre la tabla de contenido le doy al botón derecho, digo actualizar índice y directamente actualizar los números de página. Si además queremos añadir pues, en, por ejemplo, los números de página, incluirlos en, pues, en, en el encabezado o en el pie de página, pues podríamos hacerlo. Ese es aquí el campo eh, número de página. Bueno, vale, pues se pueden hacer muchas cosas vale, para que quede más claro todavía. Le eh, un color grisáceo. Y le la <coughs> en la derecha. De esta forma pues tengo el, el documento pues, mucho más acabado. Y lo último que podemos hacer pues, es exportar a pdf, aquí tengo un botón directamente que permite exportar a pdf el documento. Vale, y algo que tendría que haber hecho al principio ver mi documento en una carpeta de trabajo. Si la exporto a PC, pues me lo va a dejar en la con el mismo nombre y ahí tendría.